Fíjate, ay no ho veus? ¿Sabes qué es las que esto Soy lanzana Nini Camara. Yo soy de Senegal, la casa más, en un pueblo llamado Bangana. Vivo en Cataluña, no he salido de Cataluña. Mi nombre es Aliéus Sisajo, Soy de Gambia. Llevo viviendo aquí en Cataluña desde el año 2005. Lo que vengo a deciros es que Justo en el diciembre, cuando quería ir de vacaciones a Senegal, he ido a Badalona a hacerme las vacunas de las enfermedades tropicales. Durante la conversación con los profesionales que estaban, preguntaron que si algún día, algún momento de mi infancia, ya había pasado a la quistosoma así. Que no lo conocía así, pero es cierto que en Senegal se llamaba Pipirouge o bien blenorachi, que es cuando haces pipi, al final del pipi salen unas gotitas de sangre. La esquistosomiasis es una infección parasitaria que afecta a 250 millones de personas en el mundo. El, más del 90% de los pacientes enfermos de esquistosomiasis viven en África subsahariana. En nuestra zona, que es la metropolitana norte, viven más de 18.000 personas procedentes de países endémicos y podríamos uh, estimar a que uno de cada cuatro subsaharianos tiene esta infección. Recuerdo en el año 2015 cuando me iba de viaje y tenía que hacerme una vacuna de esto, y fui al, al, a la clínica de Santa Cloma. Y de ahí resultó que di positivo de, de esta enfermedad, y a la vuelta de mis vacaciones me llamaron desde varias veces, me estuvieron llamando para que fuera a hacer esa, de nuevo esa prueba y a ver si se podía hacer tratamiento. Yo no acudí en ninguna de estas llamadas para hacer esta prueba y por motivos, por motivos eh, entre ellos de trabajo porque básicamente no fui. Y eso era un error súper grande de, desde mi parte. me hicieron la diagnostic dio positivo que tenía que hacer el tratamiento la verdad es que he encantado de someterme al tratamiento, porque cuando yo desconocía totalmente los efectos que, pueden, lo que puede causar esa, ese parásito. Cuando me lo explicaron sí que me di cuenta que tiene una magnitud que es desastrosa. La esquistosomiasis se contagia por bañarse en ríos y aguas estancadas que están infestadas por el parásito y muchas personas se infectan ah, cuando son niños, ah, que se bañan en los ríos, o mujeres cuando lavan la ropa, o pescadores que eh, ponen los pies en el agua. Esta infección, ah, en, cuando ya han pasado muchos años, puede tener complicaciones crónicas muy graves, como por ejemplo la insuficiencia renal o la hepatopatía, es decir, que el hígado deja de funcionar, y en mujeres también puede dar a uh, muchos problemas ginecológicos y una de las complicaciones que vemos en mujeres también grave es la infertilidad. Pero llegó un momento que mi cuerpo no acababa de estar como yo me solía sentirme. Y así seguía trabajando y hasta cuando llegaba ya al punto fuerte vomitaba y me salían sangre por los dientes. Y hasta un día que fui directamente al hospital de Mataró y de ahí me ingresaron directamente a Canruti y ahí ya me dieron de que ya he tenido una insuficiencia renal que ya no, crónica, que ya, no, que ya no hay marcha atrás, o sea que ya era demasiado tarde. Y ya estaba haciendo diálisis durante un año y un poquito más de medio y hasta el enero de este año 2020 que fui trasplantado y gracias a Dios, ahora estoy bastante bien. El diagnóstico uh, es muy fácil porque con un análisis de sangre podemos hacer el diagnóstico y lo mejor de esta infección es el tratamiento, uh, que es más del 90% efectivo y con un tratamiento de uno o dos días uh, se cura la infección. Entonces os pido por favor a todos que me escuchéis, todos que me veis, por favor, no hay vergüenza que se acerquen a los CAPS porque os llamarán de vez en cuando para que os hagáis la, el diagnóstico hagáis el tratamiento que no es nada difícil yo he hecho el tratamiento no he tenido ningún efecto secundario son uh, tratamientos de dos días y me gustaría que todo el mundo uh, intenta de pasar la información a todos los compatriotas que conozca para que por favor podamos ir a dedicar eh, ese parásito en nuestro cuerpo, porque puede llegar a hacer mucho más, mucho, mucho daño. Yo desde aquí, de verdad, no, no, no desearía lo que yo he vivido, lo que he pasado a un paisano mío o a cualquier persona en este mundo, sabiendo que se puede se puede curar algo. Entonces, tomándose dos pastillas, yo de verdad desde aquí hago un llamamiento a toda aquella gente que pueda tener esa posibilidad de poder hacerse esta prueba y e intentar poner una solución. Seguro que muchos de nuestros paisanos, no solo a, a esta in, en mi caso, que ha sido insuficiencia renal, podría haber sido muchos, muchos casos más como el cáncer o las infertilidades. Creemos que es muy importante que desde las asociaciones se transmita el mensaje de que es una enfermedad, que hay que cuidarla, que no nos impida ir al médico el trabajo ni cosas así y cuanto antes podamos hacer el tratamiento mucho mejor.